Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Nope, la más reciente película de Jordan Peele su tercera película después de haber hecho Get Out y As. no vi, la segunda no As. Us, Get Out una grandísima película, en algún momento hablaré de Get Out porque la verdad que es una película Increíble, de hecho, ganó el premio Oscar a Mejor Guión, original. Eh, de hecho, todos los guiones de todas las películas de Jordan Peele son originales de él. Eh, un tema que ya voy a tocar un poco más adelante. Pero la verdad que una película que me gustó, salí un poco confundido de la sala. Eh, a veces es, es bueno eso, antes que salir y quedarte con lo que viste, y que todo eso se quede ahí adentro de la sala y ya está, se terminó. Eh, seguir pensándola y, y, y llegar a tu casa y ponerte a ver videos con explicaciones y teorías y todas esas cosas, eso a veces está mucho mejor, incluso diría, no a veces, siempre, está mejor que simplemente la película y ya, porque la verdad que eh, está bueno que, que las películas, las series, lo que sea te haga pensar eh, y es este el tipo de cine al que nos adentra Jordan Peele No vi as así que no puedo opinar, repito, pero con Get Out ya nos había dejado un mensaje social bastante fuerte, bastante contemporáneo, todavía sigue siendo contemporáneo, lamentablemente, y probablemente durante muchos años eh, el temita racial va a seguir siendo un problema. Ojalá que no, pero bueno, eh, hay cosas que para mal nunca cambian. Eh, y, y en este caso, también eh, el tema del espectáculo de de la fama, de esa búsqueda casi incansable de, de muchas personas, a cualquier costo, por lo que sea eh, se ve muy bien reflejado en, en esta película no les voy a mentir la verdad, cuando la terminé de ver por primera vez no había entendido bien esa idea eh, ya después, eh, con, con una... Segunda vez de verla y ya habiendo visto un montón de videos y un montón de cosas, ahí claramente eh, me adentré un poco más en, en eso. Pero, pero la verdad que está muy buena esta idea de eh, el espectáculo, de cómo nos consume esa idea. Ya sea... Eh, desde el lado nuestro, como personas que ven algo, o ven a alguien, o adoran a alguien, y del otro lado, de esa gente que busca esa fama que, repito, hace cualquier cosa, y tenemos un ejemplo bastante claro en esta película. Bueno, creo que casi todos los ejemplos son claros, eh, pero hay uno en particular eh, que... Que ahora me acordé al mencionar eso, bueno, lo puedo decir, o sea, si no hago mucho foco en los detalles, no es spoiler, eh, el camarógrafo, ¿sí? para quienes ya vieron la película, saben de lo que estoy hablando, que en cierto momento quiere la mejor toma, eh, de hecho era su obsesión y bueno, no voy a seguir, pero eh, ahí hay un ejemplo claro, el de los demás también, o sea, eh, repito, son todos ejemplos bastante claros, pero eh, este eh, pega justito con lo que, con lo que había mencionado. Eh, y está, está muy buena la idea. Eh, en, en un mundo actual del cine en el que tenemos remakes, cosas que ya vimos pero hasta el cansancio y las seguimos viendo... Precuelas, secuelas, eh, trilogías, la cuarta D, la quinta D... Una idea original cada tanto está está bastante bueno. Y, y que salga bien, porque ideas originales hay. Pero que estén buenas esas ideas, que, que salgan eh, como tienen que salir, que se disfruten, que dejen para pensar, como lo dije anteriormente... Está bueno y la verdad que se celebra. Eh, y es una película que recomiendo que vean. ¿sí? No creo que esté en cines, al menos al momento de estar grabando esto, sí, todavía sigue. Pero posiblemente cuando lo estén escuchando no, no lo sé. Eh, hablando con un colega de Bolivia, Fabio, de la butaca clandestina. Él ya estuvo acá en el podcast hace poquito. Eh, me comentaba que allá ya lo habían sacado de... ...de la cartelera... ...acá en Argentina todavía no... ...pero... Eh, ...no sé cuánto más puede llegar a durar... ...ojalá que, que esté un poco más de tiempo... ...pero bueno... ...se vienen muchas películas y... Eh, ...no sé... ...si no sos Top Gun Maverick... ...no vas a seguir en cartelera... Eh, ...pero véanla... véanla. Y, ...y está además... Eh, ...por ahí... ...así que si no tienen tiempo para ir al cine... O no encuentran un cine que proyecte la película cerca de su casa O que no hay un horario que les conviene O no encuentran una función subtitulada Bueno, se la pueden ver en, en su casita Siempre recomiendo el cine No siempre, pero la mayoría de las veces recomiendo el cine Es una película para ver en cine Pero bueno, llegado el caso, lo importante es que la vean y la recomiendo, claramente la recomiendo eh, y es una película que mínimo una vez o dos veces probablemente dos veces la tienen que ver porque la primera por ahí quedan un poco confundidos y de hecho la segunda vez que la vi ya sabiendo muchas cosas, ya sabiendo básicamente todo lo que pasaba por haberla visto pero también Siendo consciente de varios detalles que se me habían escapado la primera vez que la vi. La disfruté mucho más. De hecho encontré un detalle que eso no lo había visto en ningún video ni nada. Simplemente eh, lo noté mirando la película. Eh, no lo voy a mencionar, uh, después con spoilers lo menciono. Pero está bueno encontrar esos detalles al ver de nuevo una película. Y más en este tipo de películas que son un montón de cosas... Eh, un montón de misterios y, y un montón de referencias Y, y, y simbolismos para analizar Está buenísimo eh, Así que nada Me gustó Me gustó bastante La primera vez no me había gustado tanto Por ahí también tenía las expectativas muy altas Pero eh, la primera vez eh, Me gustó, hasta ahí Bien, aceptable La, la disfruté, la pasé bien La segunda ya me gustó un poco más, tiene unos momentos muy buenos, muy buenos, hay un momento sobre el final, ya, ya me voy a meter, ya me voy a meter con spoilers, tranquilidad, eh, me voy a ir anotando las cosas que tenía que decir, porque me voy a olvidar, las cosas que tenía que decir con spoilers, porque eh, me voy a olvidar, si no lo noto, así que bueno, ya... Ya está anotado por las dudas Porque después sigo hablando y, y me olvido Se me va de la cabeza eh, No mucho más para decir Sin spoilers La verdad, buena película Buena película Jordan Peele sabe Sabe hacer películas O sea, al menos las dos que vi Tiene tres Vi dos, me gustaron Una me gustó muchísimo, esta me gustó bastante eh, y ambas tienen en común que demuestran que, que, que Jordan sabe hacer películas. Sabe eh, transmitir lo que quiere transmitir en pantalla y, y lo sabe eh, plasmar muy bien. Eso no queda ninguna duda y, y queda algo eh, entretenido, podría decir. Bueno. Son desesperantes las películas, eh, al menos Get Out y, y Nope y As, por lo que vi en sus avances, también es bastante desesperante, pero entretenidas en el, en el sentido más cinematográficamente hablando, si se quiere. O sea, son películas eh, pochocleras en el término de esto, de que se disfrutan, de que son entretenidas. De que no puedes sacar la vista de la pantalla, de que te tienen ahí, al borde del asiento. Eh, no pochocleras de super tanques, eh, super producciones, no. O sea, pochocleras en ese sentido, de que no puedes parar de ver. Eh, y lo sabe hacer muy bien, lo sabe hacer muy bien. Y además, eh, con mensajes bastante interesantes. Eh, como mencionaba con Grout, el tema más eh, racial, que en ese momento repito, todavía sigue pero en ese momento era bastante más eh, fuerte en especial en los Estados Unidos y, y ahora con con este punto en particular, este tema en particular que, que es el espectáculo en sí eh, que también ahora, o sea, hace rato que, que es algo bastante presente ¿sí? esto de querer ser visto, eh, los likes, eh, los seguidores y, y todo eso, las redes sociales, eh, aparecer en primera plana y, y todo eso, la fama a cualquier costo, ya hace años, o sea, hace mucho tiempo que eso siempre está, pero creo que hoy en día se ve mucho más y, y la verdad que, nada, son películas muy buenas en ese aspecto. Y repito, Jordan Peele sabe hacer películas y hay que disfrutarlas. Hay que, hay que disfrutar de estas películas que salen cada tanto, porque no, no salen muy seguido. Eh, y, y hay que saber valorarlas. Entre, entre tantas cosas repetidas y a veces poco originales, bueno, estas películas valen la pena. Me voy a meter con spoilers porque hasta acá ya hablé todo lo que tenía para hablar sin spoilers. Repito, si no la vieron, vayan a verla al cine o donde sea que esté. Porque no, no les garantizo que siga en las salas de cine. Eh, pero bueno, véanla. Que también anda por ahí. Así que es casi obligada para lo que queda del año. Va a ser una de las más comentadas seguramente de este 2022. Ya lo es. Pero eh, no pueden terminar el año sin haber visto esta película. Y yo recomendaría que la vean al menos dos veces. Si a la primera les queda claro todo y no necesitan verla una segunda vez, los aplaudo, la verdad. Eh, pero bueno, dos veces sería la ideal. Se los recomiendo, se los recomiendo. Me voy a meter con spoilers. Si no la vieron vayan a verla y si ya la vieron se pueden quedar o si no les interesan los spoilers como digo siempre esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? Tenemos a una familia que viven en un rancho en Agua Dulce donde Otis Highwood junto a su hijo Otis Jr. están entrenando eh, caballos porque básicamente lo que hacen en ese lugar es entrenar caballos para las distintas producciones de Hollywood y bueno, ellos entrenan en ese lugar caballos para después poder eh, llevarlos a distintas producciones están tranquilos ahí eh, con los caballos, los están alimentando, de hecho eh, la escena nos muestra eh, lo que vendría a ser el comienzo de un día común, normal de trabajo eh, dándole de comer a los caballos, eh, haciéndolos entrenar, eh, todo, todo lo que llevaba el día común con todas sus tareas. Y de la nada se empiezan a escuchar ruidos raros en el cielo, empiezan a caer cosas, y vemos cómo eh, de un momento al otro el padre, que estaba montado a un caballo, y estaba mirando al cielo para intentar entender lo que estaba pasando. Pasa a estar con la cabeza mirando al piso, vemos cómo se mueve el caballo y el padre de Otis se cae al piso. Otis Jr. lleva a su padre al hospital, no lo puede salvar, se ve una moneda incrustada en, en su cabeza, la atravesó desde el ojo hasta adentro de la cabeza, obviamente falleció, y es un hecho bastante raro, porque después se comenta más adelante de la película que supuestamente habían sido desperdicios o cosas que cayeron de un avión. Pero raro, raro. Eh, y queda, queda ahí. Bastante misterioso todo, pero queda ahí. Antes de eso, la película empezó con lo que vendría a ser un flashback a el año 1998 donde vemos un set de televisión donde se estaba grabando una serie se escuchan gritos y hay un chimpancé un chimpancé lleno de sangre no vemos mucho más ya más adelante se nos van a dar detalles sobre esto pero vemos como el chimpancé mira a cámara y ahí pasamos a todo lo que les acabo de contar. Y ya después la película sigue su curso. Después de la muerte de Otis Highwood, los hijos, tanto Otis Jr. como Emerald Highwood, siguen con el negocio, no les va para nada bien. Si mal no recuerdo, habían pasado seis meses desde el accidente que terminó con la vida del padre, de Otis y de Emerald hasta el momento en el que los vemos en un set de grabación con uno de sus caballos al no salir bien la cosa Otis le vende a un vecino suyo que tenía una especie de parque de atracciones para poder tener un poco de plata ya le había vendido algunos caballos y para recuperarlos porque eran de su padre y la idea no era venderlos, pero bueno, no se pudo hacer otra cosa y los tuvo que vender. Quiere llegar a un acuerdo para poder recuperarlos más adelante. Y hay Ricky Park, mejor conocido como Jup en la película, que era el dueño de este establecimiento, este parque de atracciones que estaba ahí en Agua Dulce. Les muestra todo este santuario que tenía dedicado a Gordy's Home, que era la serie de la que vimos ya anteriormente al empezar la película, este set de grabación donde hubo un accidente y explica que cuando estaban grabando el episodio del cumpleaños de Gordy pasa algo, abren un regalo con globos, uno de los globos cerca de una de las luces explota y eso vuelve loco al chimpancé que desató una masacre en ese lugar. Y a lo largo de la película vamos viendo distintos eh, flashbacks hacia ese momento. Eh, completando lo que vimos al principio. Otis logra vender ese caballo. Y esa misma noche, mientras están ambos hermanos en la casa de Otis. Ven como uno de sus caballos... Se vuelve loco de la nada Se escuchan ruidos parecidos A los del momento en el que el padre de Otis Y de Emerald Fallece por este accidente bastante extraño Y ven en ese lugar Que empiezan a pasar cosas raras Específicamente Otis Identificando a lo que vendría a ser un ovni Que después Nos enteramos de que no es un ovni Eso es algo que me gustó mucho Porque Toda la parte de marketing, desde los avances hasta la misma historia, eh, trataban con bastante misterio todo esto. Y nos daban a entender que era obvio que era un OVNI y listo. Pero no. Ya me voy a meter un poquito en detalle con ese punto en específico, como algo que me gustó mucho. Pero eh, estaba ahí como, lo vemos y sí, claramente es un OVNI, pero... Mm, Alto ahí, alto ahí. No, no es. No es lo que parece. A partir de acá ya la película nos tira en la cara todo. Y vemos cómo la idea de los hermanos Haywood es intentar tener algún registro de este ovni. para eh, hacerse famosos. Para sacar un poco de plata y poder eh, salir adelante, digamos, ¿no? A la vez. Tenemos a Jup este ex protagonista de este programa Gordy's Home, sobreviviente de esa masacre, que quiere seguir siendo famoso, quiere seguir siendo relevante en algún punto. Me hacía acordar al personaje de la tercera película de mi villano favorito, no sé si vieron la película, pero era el villano que bailaba disco y no sé qué, que hacía cosas con los chicles. Eh, pero también tenía como esa historia de que fue un pibito súper famoso y súper explotado en, en los 90, creo, o en los 80. Y después, claro, cuando le crecieron los granos y, y se puso más grande y digamos que la juventud no fue muy bueno con él... Eh, lo dejaron de lado porque ya no les servía. Y le empezó a tener bronca a Hollywood. Eh, de hecho, en un momento de la película, con su robot gigante aplasta o patea, no recuerdo. El conocido cartel de Hollywood. ¿Qué, qué película. Arte. Cine puro. En algún momento voy a hablar de mi villano favorito porque la amo. Pero bueno, no me quiero ir. Por las ramas. Pero me hizo acordar a ese personaje. Además el look es un poco parecido. Pero claro. Yup eh, está como. Bueno. Eh, yo quiero ser relevante. Quiero seguir siendo relevante. Y además pesa una idea sobre él. De que es una especie de elegido. Por algo él no murió. O no salió lastimado en esa masacre. Con el chimpancé. En ese set de grabación unos traumas <ríe> tremendos, tremendos esos traumas, porque después, más adelante, nos completan el recuerdo de, de este set de grabación, como mencioné anteriormente, vemos un poco más de lo que ya habíamos visto al principio, ahí mi primer punto de lo que quería decir, pero no pude decir antes porque todavía no me había metido en spoilers, que la primera vez que la vi no lo noté, pero la segunda vez sí lo noté bien, que si prestan atención o si prestaron atención, porque supongo que si están acá ya la vieron, en uno de los flashbacks a ese momento, eh, específicamente en el que somos el punto de vista de Yupp abajo de la mesa, se ve al fondo, donde están las gradas con el público en vivo, porque era una grabación con público en vivo, gente. O sea, la primera vez fue como, bueno, además mi pensamiento instantáneo, Pasó todo esto, se fueron todos a la mierda. Nadie se quedó ahí, no había camarógrafos, no había asistentes, no había nadie. Nadie estaba el chimpancé, una persona caída, eh, donde estaba, digamos, el comedor de lo que vendría a ser en la puesta en escena esta sala de esta casa, de la familia, y se veían las piernas nada más, era de la hermana mayor del personaje de Shup en eh, esta sitcom. Y salvo eso, y el propio Shub, que después notamos que estaba ahí. Eh, no había nadie más. No había nadie más. En uno de los flashbacks vemos como el padre de esa familia en, en la ficción aparece y le dice a Gordi. No, tranquilo Gordy. Y empieza a correr. Claro, tranquilo Gordi. Lo mató. Eh. Pero claro, al fondo si, si ven, si prestan atención, hay gente. Eso me, la segunda vez que lo vi me, me puso mucho peor. O sea, me, me desesperó más porque, claro, lo lógico es, todos se fueron, listo. No hay nadie. El está como aturdido, está eh, desorientado, está intentando calmarse después de todo lo que pasó. Eh, es lógico, a ver... Lo que le pasó al chimpancé, de hecho creo que lo explican en la película, no recuerdo si lo explican en la película o lo explicaron en alguno de los videos que vi. Pero lo que le pasa al chimpancé es que al escuchar ese ruido del globo que explota, no recuerdo si fue un globo o fueron varios, pero ese ruido es bastante parecido a el ruido de una escopeta o de un arma disparándose, el arma que sea. Y bueno, ¿de dónde habrán sacado al chimpancé? No? Porque no hay chimpancés. Caminando por la calle. Claramente lo sacaron de algún lugar del que no lo tenían que sacar. Seguramente mataron a su madre, a su padre. Eh, vean Tarzán. <risa> vean Tarzán. Justamente Clayton. Ahí cuando dispara y Tarzán grita Clayton. Exactamente eso. El eh, chimpasé, se tenía unos re traumas. Y al escuchar eso... No gritó Clayton como Tarzán. Al identificar el sonido como... Ah, es Clayton. No. Acá me volví loco. Y... Y se volvió loco. Y no fue la culpa del chimpancé. O sea, en un momento se calma. Empieza a relajarse. Y ve a Gordy ahí. También tensión pura. O sea, cuando lo ve a Gordy... Porque... Segunda vez que la veo... Segunda vez que vi la película también noté esto. El momento en el que ve a cámara el chimpancé... Y lo ve a Gordy... Que lo muestran más al final En este último flashback que tenemos eh, ese También se muestra al principio O sea, cuando empieza la película Y tenemos este flashback Que vemos a Gordy eh, Todo ensangrentado Y ahí eh, sentándose Termina esa escena Con él mirando a cámara O sea, mirando a Shub Pero no lo había notado Y la segunda vez que lo noté fue como Ah, mirá había llegado hasta acá el recuerdo, había mirado a cámara. Y ya después cuando vemos completo todo lo que pasó y mira a cámara, me acuerdo que en el cine me quedé como no. O sea, era obvio que no le iba a matar a Shup porque Shup eh, estaba vivo más adelante en el tiempo. Pero no sé, me dio como una cosa como un miró a cámara, voy a salir corriendo de la sala. En sea, se nota que el chimpancé se estaba tranquilizando, pero verlo, o sea, me dio mucho miedo, fue de las cosas, no diría mi incomodidad, fue de las cosas más incómodas de la película. Y repito, la segunda vez que la vi, notar que había gente ahí atrás en las gradas. Hay uno que se está escondiendo, o sea, me dio mucha desesperación. Es como esas películas, bueno, no hay muchas, no, hay algunas, pero... Eh... O, o, o cuando me imagino, creo que me imagino más esas situaciones que haberlo visto en películas o en series De los tiroteos en Estados Unidos eh, Es como, no... Qué, ¿Qué es esperante? ¿Qué es esperante? Tener que esconderte porque algo está pasando y no puedes hacer nada más Ah, me acuerdo que hace poco vi un video, muy bueno, de Damian Cook Hablando sobre este asesino... Eh, de Batman, el Joker que entró a la función del estreno de la tercera película de la trilogía de Nolan de Batman, eh, véanlo, está muy bueno ese video ahí ahí fue que me acordé de eso porque de hecho se muestra en las cámaras de seguridad que la gente que estaba atendiendo en el cine estaba ahí eh, eh, digamos, las que venden los pochoclos y todo eso en el candy vemos eh, en, en la cámara que una chica se esconde desesperada abajo de no sé, como, como del mostrador, pero como que saca una caja y se mete. No importa dónde me meto, me escondo. Me, me transportó a eso. Eh, y alguna que otra, y en alguna que otra película lo habré visto también. Eh, o en una serie, en The Way, creo que fue. Eh, creo que lo dije como el orto. Eh, de Oa, la de Netflix, que, se, que cancelaron. En la primera temporada también pasaba algo así y la gente se escondía abajo de, de las mesas. ¡Qué desesperante! Y ver... Me acuerdo... La vi hace poco de nuevo... El chaboncito ahí atrás en el fondo... Escondido, ¿no? ¡Ay! ¡Qué desesperante! Pero bueno... La hice muy larga, perdón. Gordy, en ese momento... Conecta con Shub. También por esto... De nuevo, la idea del espectáculo. Porque ambos... Tienen en común este punto de... ...individuos que sacaron de su hábitat, de su zona en la que tenían que crecer para que sean el espectáculo. ¿Sí? Dos ejemplos clarísimos. Ya lo mencioné con Gordy, pero lo menciono de nuevo. Lo sacaron de el lugar en donde tendría que estar con su familia, con los demás de su especie... Pero no, ahora es parte de un show televisivo. Shub también es un pibito que eh, no debe tener más de 10 años. No debe tener más de 10 años a ese momento. Y está siendo protagonista de una sitcom. Claramente dos eh, personajes que tienen ya encima el foco de... De, de ser famosos desde tan jóvenes y además eh, posiblemente sin eh, su voluntad o sea claramente no querrían estar ahí pero bueno eh, los padres de Jup lo habrán mandado a todos los castings que encontraron y terminó ahí y por ahí él no quería ser actor y el chimpancé ni le preguntaron le mataron a la familia listo vas a actuar el espectáculo, señoras y señores. Eh, lo malo del espectáculo. Y termina esa escena con la cabeza de, del chimpancé de Gordy. Eh, que técnicamente no era Gordy. O sea, porque especifican que varios chimpancés hacían de Gordy. Pero bueno, en ese momento él era Gordy. Eh, y lo matan eh, Pero Gordy intentaba comunicarse. Con Yup Acercarse a él. Haciendo ese puño. Eh, ese, ese saludo que tenían. Y, y no llega. Y es, o sea. Ahí fue cuando pensé. Hermosos traumas. Hermosos traumas. Porque además de toda la masacre. Del set. Todo lo que ya tuvo que ver. Porque no nos muestran todo lo que veo. Pero seguramente habrá visto cosas feas. Y toda la desesperación del momento. Le matan al chimpancé. Adelante de él. Y vemos la cara, como queda, como... No quedó bien. Y claramente no quedó bien porque muchos años después no superó eso. Y no solo que no lo superó, sino que hizo toda una atracción alrededor. Queriendo seguir siendo eh, justamente el espectáculo. El centro de atención. Y creyendo en un punto que fue una especie de elegido porque... ...seguramente habrá pensado... ...por algo sobreviví a todo eso... Eh, ...y tenía una conexión con ese chimpancé... ...entonces... ...él cuenta... ...justamente después de eso... ...en esa escena... ...al público... ...que fue a ver su espectáculo... ...que él tuvo una conexión con... ...alguien... ...con algo... ...que se acercó en un momento... ...su familia... ...fue parte de eso también... ...fueron testigos de eso... Entonces tiene como ofrenda a los caballos. Por eso compraba los caballos. Por eso cuando Otis le habla a él y le dice, bueno, te vendo a este caballo, pero quiero tratar de recuperarlos en algún momento, no sé qué. Después eso se corta porque si mal no recuerdo, Emerald interrumpe varias veces esa conversación, pero en esa vez que le interrumpe eh, ya van a... Lo que vendría a ser este santuario de Shub, de entonces después nos habla más del tema, pero claramente no le iba a poder devolver los caballos porque se los estaba entregando a este ovni. Que todavía lo estoy mencionando como un ovni, pero no lo es. Y claro, Shub sentía esta conexión con, con, con esto, con, con este ovni, con, con esta cosa que, que venía todos los días. Entonces, para hacerlo un espectáculo más, decide mostrarle a todas las personas que están ahí lo que pasaba y asegurarles que era un ovni. Lo hizo varias veces, porque de hecho ya lo habíamos visto antes, cuando se escapa el primer caballo y vemos que Otis lo persigue, se ve de fondo este lugar, esta feria, este lugar con atracciones de Shub donde titilaba la luz y se escucha en el discurso que dice si les dijera que van a salir diferentes de este lugar, ¿me creerían? o algo así. Bueno, se baja la luz, vuelve y ahí vemos cómo se lleva al caballo esta cosa. Acá hace lo mismo y de hecho, detalle interesante que seguramente ya lo habrán visto en algún lado, pero... Tengo que mencionarlo. Cuando Yup menciona esta frase, acá si la menciona completa, no recuerdo bien la frase, pero básicamente dice ¿Ustedes me creerían si les dijera que en una hora van a salir diferentes de acá? Bueno, cuando dice eso, y hasta que termina la película, pasa una hora. Esos detalles a mí me encantan. Me encantan. Eh, tomé el tiempo igual, eh. no pasa una hora exacta, pero bueno, es un muy buen detalle. El punto es que, claro, le va a entregar a este caballo como ofrenda a, a, a este ovni, a esta criatura, ya me voy acercando a, a la descripción, exacta, pero sale mal, mal sal, porque previo a eso, la hermana de Otis le había robado un caballo de plástico a Ayub a la parte de la feria de la entrada de la feria a Jupp, para usarlo como carnada para poder captar con las cámaras a este AUNI y sirvió porque se lo llevó a ese caballo pero digamos que esa cosa no estaba muy contenta porque no era un caballo de verdad, entonces se comió a ese caballo de mentira y cuando va a buscar a Jupp directamente se lleva a todos, se los come a todos. Porque después descubrimos que no era un ovni, sino que era una especie de... no sé, no sé qué era. Eh, Otis lo define como un depredador, tiene razón, pero... Eh, no, nunca se especifica qué es O sea, es, es, es algo Ni siquiera se dice que es alienígena O sea, sí, debería ser alienígena porque no es algo de este planeta, claramente Pero eh, no se especifica qué es Me gustaría creer que al tomar esa forma Porque digamos que va cambiando de formas al tomar esa forma de platillo volador, eh, esto es algo que se me ocurrió a mí, eh, medio loco, pero tendría sentido, la verdad que tendría sentido. Eh, toma esta forma de platillo para hacerse pasar por algo más sutil que su forma verdadera, que la vemos al final que es algo impresionante, impactante. Y a partir de eso, por eso son todos los avistamientos de la historia de la humanidad. Entonces todos los avistamientos en realidad no son de ovnis o lo que conocemos como los platillos voladores, sino de esta especie que se hace pasar por eso. Y todas las abducciones en realidad son eh, estos bichos raros alienígenas comiéndose cosas, comiéndose animales y personas. Podría ser, podría ser. Eh, y entonces no es que los platillos existen antes que estas criaturas, sino que las criaturas inventaron esta idea de los platillos. Es una cosa medio loca, pero bueno. La cosa es que esta criatura, que tiene nombre más adelante también, le ponen un muy lindo nombre, Jean Jacket. Se come a todas las personas que estaban ahí, desde Yup hasta sus hijos, hasta la familia esa muy hegemónica que estaba en primera fila filmando, que le dijeron no filmen y filmaron igual, ahí está, por sacar el celular, cuando le dijeron que no lo saquen, chao Al Crash, como menciona Yup, a su amor de, de su infancia, que era la chica que estaba tirada en el set de grabación, y que vemos la cara toda destruida porque Gordy la despellejó. Eh, a todas las personas que estaban ahí se las comió. Hay un momento cuando las va tragando. Que... Oh, otro momento desesperante. ¿Qué, qué desesperante, por favor. Qué desesperante. Ay, por favor. Las dos veces sufrí mucho con eso. Las dos veces. Y las dos veces me asusté con la mantis religiosa. El susto más pelotudo de mi vida, pero creo que el más genuino. Porque en una película de terror me puedo esperar un fantasma apareciendo una cosa rara ahí. Bueno, hay cosas que me puedo esperar, pero la mantis religiosa ahí en la cámara es como... Muy boludo, y me asusté las dos veces. La segunda creo que me asusté más encima, sí sabía que iba a pasar y... Me olvidé y chao Salté de la silla. Pero sí que es ese momento cuando se los comen Sufrí las dos veces. Es horrible, horrible. Eh, y bueno. Yu muere en este intento de seguir siendo un espectáculo. Después los hermanos Highwood logran eh, tomar... Las imágenes, las pruebas de jean jacket con todo un plan increíble con estos fideos de colores eh, con caritas que se usan en los lavaderos de autos. Acá se usan en los lavaderos de autos eh, y en las ferias, bueno, eh, en este tipo de ferias más tipo circo se suelen ver, no sé en otros países para qué se usarán, pero acá son muy comunes en los lavaderos de autos, no así, pero bueno, cosas así y es genial. visualmente eso es hermoso porque además están impulsados digamos con un motor o sea se mueven con un motor el motor funciona con electricidad genialidad porque estoy explicando esto no pero para que se entienda Shinjacket cuando sobrevuela una zona anula la electricidad de ese lugar entonces ellos esto es hermoso se dan cuenta de que está cerca, porque claro, no solamente toma la forma del platillo, sino que se oculta en las nubes. Entonces no lo pueden detectar tan fácilmente. Entonces, hicieron todo eso con eh, estos fideos de colores. Eh, me da mucha risa porque mientras digo esto de los fideos estoy moviendo los brazos como lo hacen. Eh, pero no importa, menos mal que no me ven. Los tienen ahí porque mientras va pasando por arriba, se van eh, quedando sin energía. Entonces... Dejan de moverse. Y verlos cómo van cayendo. Nada, no, hermoso. Todo, toda esa escena, toda esa secuencia es. de lo mejor de la película. En cuanto a escenas, en cuanto a momentos. Es. hermoso. Y ahí lo otro que quería mencionar cuando estaba sin spoilers. El momento de todo este plan. Que en un momento también se ve frustrado por eh, este chabón de TMC. Que quiere venir a averiguar qué había pasado y no sé qué. Y llega recanchero con la moto. Jaja, voy a descubrir la verdad y voy a grabar todo. Y se la recontrapone. Y Jim Jacket se lo come. Por boludo. Bueno. Medio que ahí eh, falla el plan. Pero eh, Otis lo saca adelante. Sigue la ruta. Y todo ese momento. Con la persecución que vemos desde arriba. Eh, como Jim Jacket sigue a Otis y... Saca eh, esta especie de paracaídas Con todos estos banderines de colores Y deja que el caballo se vaya por un lado Y él se esconde La banda sonada en ese momento Es para pararse y aplaudir Porque no va O sea, no va con lo que es la película no te... Es más, de Indiana Jones O de cualquier película de aventura que se les ocurra Incluso hasta de un western En vez de usar Una banda sonora más De ese estilo No, usa esa Van a sonar más de aventura, más de película del lejano oeste. Pero queda tan bien. O sea, realmente esa escena es... Ese momento en particular de la persecución de Jean Jacket a Otis. Es, con esa banda sonora es hermoso. Maravilloso. La verdad que una escena increíble. Y ellos logran, como mencionaba, tener... Eh, la imagen de Jean Jacket Y podría haber terminado ahí, pero Acá también algo que iba a mencionar antes El camarógrafo que consiguen para que los ayude Que se llama Antlers Holt Que había estado en eh, este comercial que iban a hacer eh, Con uno de sus caballos que al final salió mal Al principio de la película lo contactan para que los ayuden a eh, tomar imágenes de esto. En un momento se niega, pero después termina aceptando. Era un obsesivo con tener la toma perfecta. Y en un momento mira al sol y dice, bueno, llega el momento. Va a llegar el momento. No sé qué frase dice. Eh, se la dice a Ángel que estaba por ahí. Muy buen personaje Ángel Torres. Eh, no lo mencioné hasta ahora, pero básicamente es el que pone las cámaras de seguridad porque cuando van a comprar las cámaras él es el que los atiende y termina instalándolas y termina dándose cuenta de que todo esto era por un ovni eh, y termina ayudándolos y por eso bueno estaba en toda esa situación pero claro, este camarógrafo fue súper obsesionado con la toma perfecta decide ir hasta un lugar más alto con su cámara y al llamar la atención de jean Jacket bueno, muere pero en cierto punto logra lo que quería y ahí todo se descontrola porque Jean Jacket empieza a querer comerse a todos, querer eh, destruir todo y Otis lo atrae para que su hermana pueda escapar ahí yo pensé Otis chao, te moriste. La hermana logra escapar Va hasta este parque hermoso de Shub que estaba completamente desolado, obviamente. Y se le ocurre la idea de, en una de las atracciones que sacaba fotos, que era como un aljibe, donde la gente miraba para abajo y ahí sacaba la foto. Bueno, la idea era acercar hasta ahí a Jean Jacket para sacar la foto y que quede la prueba de su existencia. Entonces, este plan es buenísimo. Había un globo gigante con esta especie de caricatura de Yub. Lo suelta y la idea es que como eh, tiene la, la forma de una persona, básicamente, eh, Shinjaken lo iba a ver y se lo iba a querer comer. Entonces, al atraerlo ahí, iba a quedar... Justo la fotito de Gin Jacket atrapando a, a este lobo gigante en forma de niñito vaquero. Porque otro detalle, Gin Jacket comía eh, a todo lo que lo veía, básicamente. Eh, en realidad iba comiendo sí lo que, lo que iba viendo en el camino, básicamente. Funciona, funciona y muere Gin Jacket. Porque básicamente se comió un globo con Helio, entonces explotó a la mierda cuando se lo traga. Y la hermana de Otis logra la foto que tanto quería. Eh, y al final Otis estaba vivo. Muy bien Otis. Vamos. Aparece súper canchero ahí al final. Y ahí termina la película, si no me equivoco. Creo que termina en ese momento. Todos siguiendo, básicamente, ese punto del de espectáculo, de la fama, de conseguir la atención. ¿sí? Eh, digamos que, por ahí, lo más noble en cuanto a los hermanos Haywood era sacar provecho monetariamente, pero para poder salir adelante, no por un simple tema de fama, aunque se lo menciona como, bueno... Vamos a ir al programa de Oprah Y vamos a tener ese momento Y no sé qué Pero era más para poder salir De ese lugar y salir adelante Que la fama En sí eh, En cuanto al camarógrafo Bueno, era su propia fama Su propio prestigio No tanto la fama Como la fama misma Sino el prestigio de La toma perfecta eh, El momento perfecto Ángel eh, Mucho de eso no buscaba Estaba ahí ayudando Un genio Ángel Y Por ahí el más evidente Es eh, El caso de Gordy Y de Shup. Que bueno Ahora diciendo esto Es lógico que empiece Por ahí Porque Por culpa de Shup. Shinjacket Llegó a ese lugar Porque él Lo alimentaba Entonces Shinjacket Jacket Fue Dijo Comida gratis, listo, vengo acá Y se apropió de ese lugar De hecho al principio de la película se escucha en la radio Que había personas desaparecidas Cerca de ese lugar Claramente Jean Jacquet Las hizo comida eh, Pero la verdad que es, es, es una muy buena Manera de mostrar todo este mensaje De eh, El espectáculo de que Queremos ser el espectáculo De que nos alimentamos De Cosas eh, que se nos muestran como el espectáculo. Y la verdad que eh, me gustó, me gustó. Y, y la idea, cómo se lleva adelante, eh, retorcida y todo, me parece genial. La verdad que me parece algo maravilloso. De hecho, al principio eh, hay una cita bíblica que especifica mucho más esto. Echaré sobre ustedes inmundicia. Abominable y los convertiré en espectáculo Básicamente la película en esa frase eh, Salió un episodio raro porque me metí mucho en lo que era la historia de la película Y no hablé de puntos negativos y positivos Que los voy a mencionar rápido para que no se haga tan largo Lo único negativo de esta película Que de hecho fue algo que eh, no me... Gustó tanto para la primera vez que la vi. Fue el ritmo. Hay como momentos en los que se queda un poco la película. O sea, tiene sus muy buenos momentos. Sus muy buenos momentos. Cuando Gene Jacket está arriba de la casa. Donde adentro están Emerald y Ángel. Que tenemos este momento que eh, cae sangre. Eh, que yo no sé si era sangre. O sea, sí puede ser que, que haya sido sangre. No sé si era otro líquido o algo, porque cuando pasó por la feria esta de Jupe... Arrasó con todo, o sea... Gente... Eh, butacas, porque de hecho... Cuando escupe sobre la casa, cae de todo... Eh, sí, lo más probable es que sea sangre. Yo en un momento pensé que era alguno de esos jugos raros que había en las máquinas... Y quedó como ese color, ni idea. Eh, no sé, pero... Si era sangre, queda más lindo, digamos... Para la escena y para la película. Eh, pero es un momento genial. También muy desesperante. Lleno de momentos desesperantes. En que Básicamente tenía que ser así. O sea, era una película de terror. Barra suspenso. Entonces, está bien que así sea. Bueno, lo mencioné anteriormente. Toda la parte final de, de todo ese plan. Para conseguir esa imagen de, de Jean Jacket. Y revelarlo. Eh, me parece... Genial, desde el plan que van haciendo hasta cómo lo llevan adelante, hasta que sale mal y tienen que eh, seguir adelante y tratar de destruir a Shin Jacket. porque ya en un punto no era simplemente tener una imagen de él, sino destruirlo, destruirlo. Eh, y hay un momento muy bueno cuando están planeando todo, que lo hacen con las fichitas de Monopoly y Emerald es la última que se suma al plan y le queda el dedal, que no sé si alguna vez jugaron al Monopoly, pero nadie quería ser el dedal y ella resignada dice, bueno, soy el dedal, ¿contentos? Y lo pone ahí, fue un chiste que me, que me dio mucha gracia, eh, pero muy muy buenos momentos, muy buenos momentos, mismo... Eh, toda esta parte del recuerdo de, del set de grabación de Gord is Home eh, también muy bueno o sea todos esos momentitos la verdad que estuvieron muy bien tiene ese problemita del ritmo a mí es como que me costó por momentos seguirle el ritmo pero cuando arranca cuando tiene esos momentos eh, que te enganchan la película es maravillosa eso es lo único negativo que podría destacar un poquito el problema con el ritmo en la película. Después, todo positivo. Algo que me gustó mucho fue el tema de los avances. Porque a esto iba también, un poco lo mencionaba antes. Nos mostraron cosas. De hecho, había cosas que vi en un tráiler que después, cuando estaba por ver la película, pensé... Oh, me acuerdo que vi esto, esto y esto. Y fue como... Mmm, creo que mostraron demasiado. Y antes de ver la película, viendo eso... Eh, eh, me empezaba a hacer una idea de... Uh, ¿de qué irá esta película? Hay un cabezoncito con ojos grandotes. Mmm, ¿Será un alienígena? Y después tenemos a esta persona con la cara deformada. y. Mmm, ¿Será un zombie? Y después tenemos a esta mano ensangrentada. Eh, rara que... Intenta tocar a otra mano y... Mmm, ¿Qué, qué pasará acá? Y claro, yo flasheaba cosas con todo esto. Y nada que ver. Porque al final el cabezón con ojos grandes... Era simplemente parte del merchandising de la feria de Jupp. Y era el momento en que los hijos le tendieron una trampa a Otis. Entonces ese cabezón que se va eh, asomando... Eh, era simplemente uno de los hijos de Shup. que le estaba haciendo una broma a Otis no era un alienígena eh, bueno la mencioné antes, la persona con toda la cara desfigurada era la víctima de Gordy en el set de grabación y la cara le quedó así por lo que le hizo Gordy no era un zombie y el puño el saludo entre Gordy y Shup. que cuando lo vi en el tráiler fue como encima es un toque que pasa en el trailer y fue como, ¿qué es esta mano ensangrentada? Ni siquiera distinguí que era la mano de un chimpancé. Y el póster mismo de la película. O sea, es un ovni. Hay dos pósters bastante eh, divulgados de esta película. El de la nube con los banderines y abajo la feria de Jup, Este parquecito de atracciones. Y el otro con el caballo que se lo están llevando. Un montón de cosas alrededor De hecho, si ven ese póster, abajo hay Una especie de peluche del merchandising este con, con la cabeza grandota Y los ojos grandotes Y claro, todo te hacía suponer que era un ovni De hecho, en un tráiler Directamente nos muestran al ovni Persiguiendo a Otis Pero no Nada era lo que parecía Y eso me pareció genial eh, Confundir a la gente con los avances Y mostrar cosas que parecen Revelaciones, pero no lo terminan siendo. Me parece algo genial, sinceramente. Eh, muy bien jugado, muy bien jugado. Eh, y al llegar a la película, mucho mejor, porque pensabas unas cosas que no terminan pasando. Y creo que hasta salís más confundido porque no te la esperabas. Te esperabas una película de ovnis, de extraterrestres y, y de alienígenas invadiendo a un pueblito. Y no, nada que ver. Así que muy, muy bien. El suspenso, muy bien manejado, eh, ya lo había hecho en Get Out, posiblemente mucho más por, por lo que era la película, por la ambientación de la película, por el tono de esa película, se prestaba mucho más. Acá por ahí no tanto tiene sus muy buenos momentos, no hablo el de la mantis en la cámara, por ahí el de los pibes haciéndole esta broma a Otis es para darse un buen susto, eh, de hecho la primera vez que la vi me asusté bastante. Toda la parte de la casa, cuando están atrapados, esto de que cae la sangre, eh, tiene sus muy buenos momentos. Esos son por ahí más tirando a película de terror, pero de suspenso, de, de, de misterio, muy buenos. O sea, Jordan Peele sabe muy bien eh, llevar adelante estos momentos. Eh, y la historia, la historia es genial. Original, original, repito, en, en, en estos días de secuelas, universos cinematográficos y, y cosas que ya vimos y se repiten y las hacen y las hacen de nuevo y live action de una película que ya salió hace mucho y que era animada y ahora la hacen live action y ya estamos cansados de todo eso por ahí no cansados en el mal sentido por ahí nos gustan esas cosas a mí muchas de esas cosas me gustan pero ya es como mucho, mucho, mucho bueno Ideas originales se agradecen muchísimo. Y este tipo de ideas. Y, y que sean así las películas. Me parece genial. Genial. Y lo último para destacar. Antes de terminar. Keke Palmer. La rompe. La rompe. Lo amo a Dani Caluya. Por ahí esta película estuvo un poco flojo. <ríe> eh, pero siempre. Dani. Querido. Pero Keke Palmer... Como Emerald Heywood. Genia. Genia. Genia. La, qui la quiero ver. La quiero ver. Más. M más películas. Hace poco salió el rumor de que podía llegar a interpretar a un personaje eh, de los X-Men. No recuerdo cuál. Pero ella misma creo que se pronunció sobre eso. La quiero ver. Ya es de esas actrices que ahora quiero ver más. O sea, la vi una vez. Me encantó. Quiero ver más de ella. Ojalá. Más adelante Aparezca por ahí en alguna película Porque la verdad que en esta película Me encantó Su actuación es genial o sea, lo, lo da todo El famoso lo da todo Bueno, lo dio todo eh, Tenía que gritar, gritó Tenía que llorar, lloró eh, Bailar, bailó eh, Y actuaciones Geniales Me, me encantó o sea, creo que uno de los grandes puntos positivos de esta película es que Palmer, su interpretación como Emerald, me pareció magnífica. Eh, y Ángel, Angelito Torres, genio. Eh, el actor, Brandon Perea, mencionó, cuando vi esto, que fue antes de ver la película, pensé, ah, bueno, veamos qué onda. Y después de ver la película fue como, sí, sí, sí, ojalá. Él mencionó en una nota, eh, creo que promocionando esta misma película, en Estados Unidos se estrenó antes, entonces por eso vi antes eh, esta nota, o este fragmento de la nota antes de ver la película, mencionó que le gustaría ser Nova. Para quienes no me conocen, necesito ver a Nova en el cine, necesito o, o, o en Disney+, Plus, porque aparentemente va a ser una serie la de Nova. Un personaje de, de Marvel Comics que, del que se viene hablando mucho en los últimos años y del que no se sabe nada. Y ya pasó la Comic Con y no anunciaron nada. Pasó la de 23 y no anunciaron nada. Solo se sabe mediante un anuncio medio. Vieron de esos anuncios raros, encubiertos que salen como... Tenemos al guionista de tal cosa, pero no lo hacen oficial. Pero sale en Variety o en Deadline o de Hollywood Reporter en algunos lados. Lo dijo Tal en The Hollywood Reporter. Bueno, así se sabe que hay guionista para la serie, tengo entendido, de Nova. Me gustaría que fuera una película, pero bueno, mientras llegue al MCU, todo bien. El tema es que no se sabe nada. Y este actor dijo que le gustaría ser Nova. Y que pensaba en que, tras su actuación en NOPE... Podría llegar, que, que podría convencer para estar ahí. Y la verdad que después de ver su interpretación en eh, no, que tampoco es para Oscar, pero me gustó. O sea, me gustó el actor, me gustó mucho. Y yo creo que podría estar, podría estar la verdad para Nova. Podría estar para Sam Alexander, por ahí no para Richard Ryder, eh, que son los dos Nova de, de los cómics. Sam Alexander es más pibe, más pendejo. Más para un grupito de Avengers jóvenes que es lo que se está formando ahora un poco encubierto en el MCU. Así que ojalá, ojalá. la verdad que tenía otros candidatos en mi fancast para Nova. Pero Brandon Perea como Sam Alexander la verdad que quedaría genial. Y estoy viendo acá en Letterboxd, que lo tengo siempre de fondo para consultar. Él estuvo en De Oa, la serie que referencié en este mismo episodio. Miren cómo se cierra el círculo. Hizo de Alfonso Sosa. Pasa que no sé si fue. No tengo. No, no, no me voy a poner a buscar. No tengo ni idea si fue en la primera temporada o en la segunda. No lo recuerdo en la primera temporada. Ahora voy a buscar, perdón. Eh. En la primera temporada. Puede ser, ¿era uno de los pibes del grupito? Sí. Él hace el baile también, perdón, no quiero spoilear. Igual ya pasó mucho tiempo esa serie. Era él. Estaba en el grupito. Sí, sí. Con el pibe facherito. Eh, el otro pibito la, la chica Y la señora que es la voz De tristeza En Inside Out Y eh, también está en The Office Mirá vos Ahora sí Ahora ahora lo, lo tengo Claro, porque estaba no, no está tampoco tan diferente Pero sí Me gustó la primera temporada De, de OA La segunda no la vi Dicen que estaba buena también. Después la cancelaron. Qué raro Netflix cancelando cosas. Pero bueno, se cerró el círculo ahí. Eh, y voy a cerrar este episodio. Que ya se hizo muy largo. No esperaba que se hiciera tan largo. Pero bueno, hace mucho que no grabo. Y estaba manija por grabar. Mi calificación para NOPE es de 8.5 sobre 10. Muy buena película de Jordan Peele. Te queremos Jordan Peele. Queremos más de tus películas. Queremos más de vos. Grande Jordan Peele. Me pueden seguir en Instagram, si quieren, si no quieren, no me sigan. Pero me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast. O simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. No sé qué pasó con los últimos dos episodios en el especial de Spider-Man, pero volaron. O sea, tuvieron una cantidad de vistas que... O sea. Me colgué, entré a, a la semana, creo, después de que se publicaron y fue como... ¿Qué? Bueno, gracias a la gente que, que vio esos episodios Si van y me ven Si van a YouTube Suscríbanse, denle like a los videos Comenten cualquier cosa Porque todo eso ayuda un montón Y la verdad que eh, Se los agradezco acá mismo Si me están escuchando en Spotify En la partecita de arriba Pueden calificar el podcast Así como si fuera un Uber Le ponen 4 estrellas, 5 estrellas Se los agradezco Pero... Un montón, si comparten el podcast, ya sea que lo escuchen en YouTube o en Spotify, eh, en sus stories, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en su grupo de WhatsApp con la familia, nada, cualquier forma de difusión y, y de apoyar esto, la verdad que se los recontra agradezco. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba el Airbox y medio me encuentran como Seba en el guido Hasta acá este episodio, como les mencionaba, hace rato no grababa, estoy bastante ocupado. De hecho, este episodio llegó bastante más tarde de lo que tendría que haber llegado, casi un mes después, poquito más de un mes después del estreno de NOP. Estoy muy ocupado, muy ocupado. Eh, estoy colgando con subir noticias, con subir los estrenos a mi Instagram personal, que lo venía haciendo bastante seguido. Eh, entre el trabajo y ahora la facultad, estoy con muy poco tiempo, muy poco tiempo, pero bueno, extrañaba la verdad ponerme con el micrófono a grabar y se nota en la extensión de este episodio que pensaba que iba a durar mucho menos, pero me engolociné, me, me, me, ah, me puse a hablar y, y bueno, salió con la duración que salió, pero feliz de volver a grabar y, y nada, Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.